Buongiorno, buongiorno cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Faccio un entrenamiento con la corda. Voy a saltar con la corda 6 minutos. No te preocupes si tú no lo fai y no voy a hacer 6 minutos de fila. No, no, no, no. no. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestro método? Voy a saltar un minuto de corda. Cuando hago el minuto de corda, hago una pausa activa. En esta pausa activa voy a hacer, eh, voy a fare tres ejercicios per la gamba, aunque la el glúten y faccio, y faccio tres ejercicios per abdomen, abdomen. Yo quiero que tú me des el 100% Para las personas que ancora no han imparado a saltar la corda, yo he hecho un video cómo imparar a saltar la corda. Eh, a lo último te voy a lachar, el te voy a sitio el, que pues si tú lo fai lentamente. Mira, comando, mira, comando. lo que tú me dé el 100%. ¿Este ejercicio para qué cosa sirve? Para rasolar, para bueno, diventar el cuerpo tónico, esbelto, fin. Y esto que estamos en diciembre, así podemos manjar todo lo que tú voy <ríe> Ah, yo estoy un poco carico, guarda. Estamos a diciembre, diciembre 4, eh, 5 grados. Hay el sol, pero hace 5, 5 grados. Yo quiero que tú me dé el 100%. Prepárate, prepárate, prepárate con la corda, con la corda. Ok, me muevo un poquito en el posto, me muevo, me muevo, me muevo. Un saludo muchos especial para Hilaria que nos guarda, a toda la gente que nos guarda de, de, de Colombia, Estados Unidos, México, España, Suiza, Alemania, tutti, tutti. Y sin más, ama tutti, mira comando. Y si te estoy alienando todo este año. Puedes manjar todo lo que voy a diciembre. Ok. Voy a iniciar, a eso voy a meter mi. Sentar el telefonino y vamos a, impo y vamos a impostar las aplicaciones. Vamos a hacer 6 minutos eh, de corda con 35 segundos de otros ejercicios. Ok, vamos a impostar esto, un minuto de corda, lentamente, si tú te sbagas, no hay problema. Ok, se inicia, se inicia. Ok, se inicia. Ok, meto mi programina, meto mi programa, me muevo, me muevo en el posto. Ok, se va. 4, 3, Okay, Ok, inicio Un minuto, lentamente, lentamente Salta como tu Salta como tu vos, lento, lento, lento Era un minutino vos o sea, así de cardio <ríe> Te metes en forma Guarda como yo de Magrito De Magrito 3 No soy pues, de tío porque si no topo hoy Qué cosa aprende le dona, no? <ríe> Me dice la mamá Pablo, tú das solo, lí En Italia, yo madre, magro No mamá, yo estoy pachiendo Puísimas más. Acto. lento, lento, lento, lento, lento, un minuto, un minuto, dopo di questo, facciamo eh, eh, un ejercicio de gambe, gambe, gambe, gambe, y e dopo, nuevamente con la corda, salto, salto, salto, salto, Ok, un minuto, ok, nuestro próximo ejercicio, vándalo acá, vándalo acá, desfila, desfila, desfila, desfila, desfila, de directa, ja. guarda, petto avanti, ja. me ayudo con las manos, guarda, tipo como Cristiano Ronaldo, guarda, desfila, desfila, 40 segundos, Ra. Ra. si no me muevo, siento un poquito de fredo, Fuerza, fuerza, fuerza, tú ries, tú ries. Ok, nuevamente. La corda, la corda. Pues este es nuestro, nuestro segundo minuto. En punta, en punta, en punta. Lentamente. Voy a hacer todos y tres de las gamba. Y finisco con todos y tres por el abdomen. Y el área que nos guarda, me recomiendo, debe hacer este entrenamiento. Ok, próximo, próximo, próximo de campa. Guardalo Va, de fila. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 Ok, 8, 8 9 e 10 continua continuo con la corda corda corda corda corda nuestro terzo minuto nuestro terzo minuto oiga yo hablo español, pero el español o italiano, facho siempre una confusión. Lo importante que tú te. me capisca, ¿no? O si no sonridan conmigo. Prepárate para el próximo ejercicio de gamba. Cuando te facho morir. Te facho de morir con el próximo facho 10 facho una piccola pausa de un segundo y e nuevamente 10 ok guádalo prepárate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 salgo ok cambio cambio cambio 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 e 10, salgo, cambio, va 4 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, questa è la gamba 60, se corda, corda, ok, Topa abdomen. No es uno, te regala niente. No es uno. Vamos, vamos, andiamo, andiamo, andiamo, uh. mal continuo, atomen, atomen, Plan, plan, plan, plan. Plan. sencillo, sencillo. Ok, andiamo. Nuestro cuarto minuto. Cuarto al terzo. Ok. Estamos casi finalizando. Finalizando. Sí, sí, sí puedo, sí puedo. Sí. Sí, sí. sí, sí. Sudo, sudo, sudo, sudo. El bantito cardíaco es su. Todo lo que falló hoy, domani se vedrà. No, hoy, domani. Tú debes ser constante. Así, Vedi tutti i resultados. Ok, atomen, atomen, atomen. Mani, su, so, todo el glúteo. Guarda, 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, abro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, si va, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9, 10, pues continúa la corda la corda never stop, never, never último minuto la corda último minuto también puede parecer así guarda, puede parecer así, gira, gira, es paliato, es paliato, es continúa Salta como tú voy, salta como tú voy. salto piccolos, guarda como lo hago yo, saltos piccolitos, picolo, picolo. Uh, uh. Estoy sudando, estoy sudando, estoy finalizando. Uh. Andiamo, último minuto, último, último minuto. Ah. Ah, que le habíamos falta que le habíamos uh. ah, ah, ah. tú que estás iniciando lo puedes repetir ¿eh? una, dos, tres vueltas así siempre en forma, recuerdo la salud aunque es belleza Todo lo que fai hoy domani se verán gracias, gracias a todos por guardar este canal si ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuore Pablo 啊 ah.